Eh, hoy quiero darle gracias a Dios nuevamente por todas las bendiciones recibidas contarles de que planificar un territorio es una de las responsabilidades más grandes eh, de uno como liderando todos estos procesos pero que gloria a Dios hemos avanzado eh, y este año eh, básicamente estuvimos trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Unidos para Alejandría, construyendo territorio. Este año también fue un año muy complejo y duro por la atención al COVID. Recuerden que eh, no estábamos preparados y nos tocó replantear, repensar en muchas actividades para poder llevarlas a cabo. Y también pues eh, hemos tratado de estar en todos los espacios, las comunidades Saben, en las veredas, la zona rural y urbana que hemos tratado de estar ahí siempre, no descuidando esa parte social porque considero que es una de las partes más fundamentales. La infraestructura es muy importante y también se van a, a lograr grandes proyectos. Pero aún lo más importante es poder ponerse en los zapatos de cada uno de ustedes. Es por eso que dentro de nuestro Plan de Desarrollo Unidos para Alejandría, Construyendo Territorio, tenemos cinco líneas estratégicas. Eh, la primera línea, eh, Alejandría, con bienestar e inclusión social. La segunda línea, Alejandría, con oportunidades. La tercera línea, Alejandría, verde y sostenible. La cuarta línea, entonces, tenemos Alejandría unida, segura y en paz. Y la quinta línea, eh, Alejandría, con infraestructura para el desarrollo social. Estas líneas abarcan todas las necesidades que tiene nuestra comunidad y por eso quisimos replantearlas y ya hemos avanzado, ya te, cumplimos prácticamente un año y gloria a Dios hemos avanzado en algunas temáticos también quiero agradecerle a la, al gobierno nacional, al gobierno departamental, porque definitivamente sin ellos no se podría hacer nada. Bueno, entonces eh, ya cada secretario les contará más profundo como todo el proceso que se ha vivido desde la administración municipal, los aportes eh, que hemos hecho a las comunidades.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 está la de eh, educación. La primera es Alejandría con bienestar e inclusión social. A esta línea pertenece educación para la vida, deporte y actividad física, cultura para la transformación del territorio, jóvenes activos y la política del punto vive digital. Este año hemos trabajado en los siguientes programas. Eh, cobertura educativa, calidad de la educación, programas de fortalecimiento para la educación técnica y tecnológica y universitaria, fortalecimiento del restaurante escolar, participación en eventos deportivos municipales y departamentales, fortalecimiento de los programas deportivos y recreativos liderados por la administración municipal. Eh, hemos hecho mantenimiento a los diferentes escenarios deportivos, Hemos implementado un poco la política pública de juventud, eh, hemos realizado eventos culturales, eh, hemos fortalecido los programas culturales, eh, el programa de Vive la Cultura y Conectados con el Territorio. el tiempo los principales proyectos ejecutados desde esta secretaría son entonces desde el área de cultura. Tenemos la celebración de eventos culturales. Dentro de eso, principales son las tradicionales fiestas de la simpatía que se celebran en enero, el Día de Alejandría y de la Mujer, eh, la Antioquenidad del 11 de agosto, el Festival de la Canción y cierre de procesos culturales. Los pájaros Día de la Madre, también del apoyo en la celebración del Día del Niño, eh, se conmemoraron cosas importantes como el 20 de julio, bueno, eh, se atendieron los siete procesos culturales que se tienen, como, desde, como son música, cuerdas, danzas, canto, se avanzó en la gestión del Plan Nacional de Cultura y, la, y de la construcción del Centro de la Memoria Histórica. En esa parte estamos eh, los contactos tanto del Ministerio de Cultura como del Instituto de Cultura de Antioquia para realizar estos proyectos. Se dejó aprobado mediante el proyecto de acuerdo este año eh, la adaptación de instrumentos musicales por un valor aproximado de 32 millones de pesos. Este proyecto queda para ejecutarlo el próximo año. para los niños y jóvenes del área rural que estudian acá en, el, en la sede urbana y que se encuentran en las veledas cercanas. También tuve, iniciamos con él, pero debido a la pandemia nos tocó parar el proceso a partir del 15 de marzo. Eh, hemos garantizado el registro de matrículas y estrategias de los estudiantes, en el 100% de los estudiantes matriculados, es decir, 100% de cobertura en todos los diferentes programas como son la población rural dispersa, el área rural primaria y la zona urbana y también los de la nocturna o de los créditos. se apoyó junto con los servicios públicos con la Unidad de Servicios Públicos, eh, la convocatoria de EPM, Encendamos la Alegría 2020, en la cual salimos ganadores un proyecto muy exitoso. Eh, se celebró convenios con Cobra para la banda musico-marcial, para la Escuela de puertas y Canto, entonces apoyando también la, la, la cultura y con Corprender para el apoyo de la Escuela de Fútbol y aprovechamiento de del tiempo libre, es decir, Gestionamos con otras instituciones privadas eh, para que todo el recurso no sea por parte del municipio, sino que también otras empresas puedan aportar en estas áreas. Con la unidad de víctimas se ejecutó un proyecto de dotación tecnológica por 30 millones de pesos y dotación de mobiliario por 50 millones de pesos en la vereda de San Lorenzo. este proyecto es de 80 millones de pesos en total y ya prácticamente está el 100% ejecutado. Se despido, se, se, se, se, se las 24 horas de día. Se han desarrollado procesos de alfabetización digital, eh, se hizo convenio con Comunalco para apoyar también el monitor de atletismo. Está en gestión un proyecto de dotación educativa por un valor de mil millones de pesos, este proyecto es 100% financiado de obras con impuestos, lo van a financiar los comerciantes de Oriente. Eh, se tiene el fortalecimiento de los procesos de iniciación y formación deportiva en la diferentes disciplinas. ya sabemos que fútbol, microfútbol, eh, baloncesto, eh, atletismo, gimnasio, bueno, todas las diferentes disciplinas deportivas que tenemos y tenemos convenios con instituciones de educación superior como la UNAD, eh, con CENSA, eh, con el SENA, eh, hemos promocionado mucho, mucho la, la educación superior en el municipio de Alejandría para que los jóvenes y todas las personas que no han sido los superior y quieren estudiar, lo puedan hacer y estamos también con el proyecto de dotación de implementos deportivos eh, con lo, la ley del, del cigarrillo y podemos decir que de esta dependencia se ha beneficiado toda la población de Alejandría en el 100%, entonces estamos hablando de 4.567 habitantes según el DANI y que de una u otra forma hemos llegado a cada uno de ellos, ¿Por qué? porque hemos hecho diferentes eventos. Donde se beneficia tanto la población rural como la población urbana en cada una de las poblaciones, porque trabajamos desde con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con toda la población. El presupuesto invertido en todos estos programas que acabamos de mencionar es alrededor de 600 millones de pesos en cada una de las áreas. Están representados en la educación, en el deporte, en la cultura, en la recreación y en la juventud. Eh, proyecciones que se tienen para el próximo año, desde esto se trataría, entonces continuar con los procesos en cada una de las ejecutar algunos proyectos que se están en gestión que ya mencionamos, el de la dotación educativa por mil millones de pesos, el de la casa, el de dotación de instrumentos musicales para la casa de la cultura, eh, todos los proyectos que se puedan gestionar para el bienestar de toda la población alejandrina y en especial desde el área de educación, de cultura, deporte, recreación y juventud. Con todos esos procesos y proyectos que estamos realizando, entonces estamos dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Unidos para Alejandría 2023. del municipio de Alejandría, Antioquia. Eh, dentro del plan de desarrollo a la línea estratégica a la cual nosotros le apuntamos es Alejandría con bienestar e inclusión social. De allí se desprenden múltiples programas que hemos venido fortaleciendo e hemos venido incluyendo dentro del plan de desarrollo como TAC. Trabajamos específicamente con todo lo que tiene que ver con la parte de infancia, donde nosotros tenemos a nuestros niños de 0 hasta 5 años en programas, todo lo que tiene que ver relacionado con modalidad familiar y CDI. Debido al programa o al tema de la pandemia como tal en nuestro municipio y por ende en nuestro territorio nacional, desde el mes de marzo hacia esta fecha, como tal en diciembre, se han entregado más de 1.680 paquetes alimentarios. También tenemos todo lo que tiene que ver con la parte del asesoramiento en salud. Podemos decir que hablamos más de un 80% de la cobertura a nivel de salud en nuestro municipio como tal. Eh, la población que no está afiliada, que no está ni en ningún régimen contributivo subsidiado, está siendo cubierta con el sistema de población pobre no afiliada. Se han destinado dineros y recursos para apoyar el hospital, se han hecho convenios interadministrativos con el Atención Primaria de Salud, plan de intervenciones colectivas y también se ha apoyado al hospital en la consecución de recursos para una ambulancia nueva del municipio, específicamente para el hospital, donde se le hizo el pago de unas pólizas y se hizo unos convenios con la, con la gobernación de Antioquia para la consecución de la misma, por un valor aproximado de 181 millones de pesos. Eh, también tenemos la parte como tal dentro de todos los programas que se manejan desde la Secretaría, todo lo que tiene que ver con salud pública como tal. Eh, empezamos a trabajar con dinero de concurrencia, se contrató un equipo ERI y se consiguieron hicimos acá con un valor aproximado de oh, 100 millones de pesos, que era un gran apoyo pues acá en el municipio en todo lo relacionado con la búsqueda de actividades de casos, seguimiento y educación de la comunidad. A nivel de políticas públicas eh, se ha venido pues trabajando en compañía de la asesora Cristina Martínez todo lo liderado sobre lo de las políticas públicas, por ende entonces se viene trabajando en la actualización en una primera fase de eh, la política pública de la mujer, la política de la niñez. de población y la mesa de diversidad sexual donde también se va a implementar unos talleres y por ende entonces trabajando lo que es la política pública, de diversidad sexual acá en el municipio. Con eh, referente al adulto mayor también hemos venido trabajando en todos los componentes de política pública de adulto mayor que incluye con recursos propios del municipio, realización de acciones. Celebración del adulto mayor y todo el tema de seguridad. También se han brindado educación y se han hecho campañas de, de la salud pública, como tal, y la prevención del cáncer de seno, eh, todo lo relacionado con VIH, y la, también la Semana Andina, como tal, eh, que es. Puesto lo, lo manejado con la disminución de los embarazos en adolescentes y embarazos en adolescentes y los derechos sexuales y reproductivos. También hemos venido trabajando con la mujer rural, se han hecho dos acercamientos, todo para formar un diagnóstico como tal y saber qué es lo que quiere la mujer rural en el municipio. Eh, también vamos a fortalecer la parte de la mesa de salud mental de violencia, de género y el consumo de sustancias activas para su prevención. También estamos trabajando desde la Secretaría con la actualización de la política pública en el tema de eh, juntas de acción comunal. El programa de Familias en Acción se ha impactado a cada una de las familias que están adscritas al programa. Son aproximadas 60 36 familias, entre ellas se han entregado cuatro, cuatro pues, subsidios que se han entregado pues, a la fecha. Eh, también desde el programa de alimentación escolar se han llegado diferentes niños y niñas del territorio alejandrino, tanto en el área urbana como en el área del lugar. Debido al tema de pandemia no se han podido generar los restaurantes escolares de manera colectiva pero por ende también tenemos en cuenta de que eh, siempre se le ha garantizado la parte nutricional a los niños. Las proyecciones que se tienen para el 2021 están muy relacionadas con el fortalecimiento, igualmente de seguir pensando en, todo lo que, tiene que, en todo, todo lo que tiene que ver con política pública, ya sea de niñez, infancia, todo lo que te, Población LGTBI y discapacidad, como tal, también fortalecer el COMPOST y por ende también el fortalecimiento de la política pública del adulto mayor, ya que dentro de las acciones que tiene la Sor Mario Vidalgo, en esta alcaldesa, son campo de es la construcción del centro vida para los adultos mayores, que también se tiene proyectado para el 2021. Eh, el seguir fortaleciendo el hospital, el de relajado con acciones de mejorar en pro de las familias.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 el plan agropecuario, garantizar la seguridad alimentaria, que estamos hablando con el proyecto de, de ISAGEN, estamos cumpliendo con lo de seguridad alimentaria, eh, con lo del MIRS, nivel, el manejo integral de residuos sólidos, se hace la recolección de, del material orgánico los días lunes y viernes, el día martes se hace la recolección de, de inservibles y el día jueves se hace la recolección del reciclaje.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 Dentro de la Unidad de Servicios Públicos eh, es, se manejan o está digamos, vinculada dentro del Plan de Desarrollo Unidos para la Alejandría, construyendo el Territorio 2020-2023 dentro de la línea estratégica 3, Alejandría Verde y Sostenible. Y se enfoca principalmente dentro del componente 3.2 que es donde habla de los servicios públicos con calidad dentro del municipio de Alcatrín. Entonces, el, el programa en el cual se ha trabajado durante este año ha sido el programa número 3.2.1, que habla de cobertura, la prestación del servicio y la cobertura y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo dentro de la zona urbana del municipio de Alcatrín. Dentro de ese programa existen pues unos indicadores que en su mayoría los indicadores son de, son de, de, digamos que de mantener, porque eh, hay que conservar digamos, esta calidad y la cobertura que tenemos actualmente en la prestación del servicio a un producto alcatarilla dentro de la zona urbana, igual para el alumbrado público. ¿cierto? Entonces, eh, la unidad está eh, enfatizada digamos, dentro de esta línea 3, Alejandría, Verde y Sostenible. ¿Cuáles son, eh, digamos, eh, esos proyectos que se han ejecutado durante este año 2020. Eh, dentro de la Administración Municipal se maneja lo que es el BOAI, el Plan Operativo eh, Anual, eh, donde la Unidad de Servicios Públicos tiene cinco proyectos principales. El primero que es el tema de acueducto, el segundo que es alcantarillado, el tercero que es el tema de aseo, el cuarto que es alumbrado público y el cinco que es fortalecimiento de la unidad. Estos cinco proyectos son los proyectos digamos, principales a los cuales van amarrados todo lo que es la contratación y prestación de servicios de la Unidad de Servicios Públicos. Dentro del tema de acueducto, se hace lo que es el acueducto, alcantarillado y aseo, se busca garantizar la calidad y la continuidad del servicio. Entonces se hace lo que es contratación de, de prestación de servicios, si se requiere pues mano de obra, se hace contratación de suministros, dotación para los, para los empleados, eh, suministro de químicos y ese tipo pues como de contratos que van amarrados pues como a estos tres proyectos. En el tema de mantenimiento alumbrado público se hace lo que es la contratación, eh, el, convenio interan, el contrato interadministrativo con empresas públicas de Medellín, con EPM quienes son los encargados de, de hacer el mantenimiento y la instalación digamos, de luminarias nuevas dentro de la zona urbana del municipio, en los sectores donde se requiera pues, como esta iluminación. La zona rural se le hace como un apoyo, un acompañamiento en el tema de la asesoría, o compartiendo información con los prestadores de acueducto dentro de la zona rural que como sabemos son los acueductos rurales que también son independientes tienen su propia Junta Administradora y tienen sus propios recursos de igual forma la administración digamos que les hace un acompañamiento en este año eh, tuvimos reunión con los presidentes de esas asociaciones de los acueductos rurales se les dio a conocer eh, la normatividad que salió durante esta pandemia pues, por el COVID-19 y eh, también se apoyó con, con todo el proceso de inscripción a los subsidios eh, rurales que ofreció eh, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Financiación y Territorio, donde se apoyó para que ellos cumplieran como con esos requisitos y pudieran ser, se pudieran inscribir a estos subsidios eh, rurales. El acueducto de San Miguel Respaldo eh, fue beneficiado con estos subsidios, y también el acueducto en Popo, con 35 suscriptores que también salieron pues, beneficiados con estos con eh, subsidios que ofreció el gobierno nacional. Eh, los proyectos que tenemos digamos que para la vigencia 2021. Eh, serían pues estos cinco proyectos que se vienen manejando durante este año, que continúan el próximo año porque estos son los que garantizan mantener como la calidad y la cobertura del servicio y de igual forma se, se, pues, se tiene proyectado ejecutar eh, dos de los proyectos que fueron aprobados dentro de las jornadas de acuerdo eh, municipales que se presentaron este año. El primero que es el tema de estudios y diseños para optimizar el relleno sanitario que tenemos actualmente. Otro de los proyectos que también se presentaron y que fueron aprobados fueron los estudios y diseños para el plan, eh, actualizar el plan maestro a producto del dentro de la zona urbana. Bueno, de esta manera... Eh, hoy por terminado pues, como el pequeño recuento de las acciones y las actividades que se hicieron durante este año 2020, donde el principal objetivo era unidos eh, por Alejandría construir un nuevo territorio.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 No vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Eh, hoy les voy a hablar eh, de la Secretaría de Hacienda Municipal Bueno, eh, la Secretaría de Hacienda está dentro del Plan de Desarrollo En la línea 4, Alejandría, Unida, Segura y en Paz Está en el componente de Finanzas Públicas Y en el programa de Fortalecimiento de los Recursos Propios Entre ellos tenemos los programas como son La actualización del Estatuto Tributario lo que es catastro con enfoque multipropósito, lo que es la parte de cobros co persuasivos, cobros coactivos y acuerdos de pago. Para el año 2020, el Consejo Municipal, en el acuerdo número 12 del 30 de noviembre del 2019, eh, fijó lo que es la parte del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020 por un valor de 8.841.421.333.000 pesos. Entre ellos, como lo digo, es ingresos y gastos. Estos ingresos principalmente son de la parte de transferencias del sector eléctrico, sistema general de participación, recursos propios y la parte de salud pública, lo que es aseguramiento. En sí, el presupuesto municipal, lo que son 3 mil millones de pesos aproximadamente, son para las aseguradoras en salud. En total, quiere decir que en el municipio recauda aproximadamente son 5 mil millones, de los cuales con eso hace la parte de inversión. Esta parte de inversión, como lo digo por el sistema general de participación, transferencias y recursos propios, está dividida en estas tres partes. De este presupuesto municipal se dividen otros cinco presupuestos. Pero cuatro de ellos corresponden a este presupuesto, que son el de la personería, el del Consejo Municipal, la unidad de servicios públicos y lo que es el presupuesto central. central. Porque el presupuesto de regalías son del Ministerio de Hacienda. Este es fijado por el Ministerio y es bianual. Eh, para el, el año 2020 eh, hubo una reducción en el presupuesto de aproximadamente... 840 millones de pesos, de los cuales fue del Sistema General de Participaciones, donde todo lo que es la parte para inversión, de, en la parte de educación, cultura, deportes y para libre destinación y libre inversión, rebajaron los presupuestos y el ingreso a nivel municipal. O sea que el presupuesto de 8.841 que les venía hablando al principio, nos rebajó en 800 millones de pesos, 840 millones de pesos. Es por eso que se han dejado de hacer pues, mucha inversión, aún así la alcaldesa municipal ha estado tocando puertas y gestionando para, para la, a gestionar varios proyectos a nivel municipal. Entre ellos tenemos lo que es la actualización del estatuto tributario para fortalecer los recursos propios del municipio. En los recursos propios ahí tenemos lo que son todo lo que es la parte de los tributarios, ingresos tributarios, las multas y sanciones, lo que son los intereses monetarios y las rentas contractuales y transferencias para el funcionamiento. En estos, en estos ingresos eh, propios, también tenemos unos ingresos que no son del municipio, que son recaudos de terceros, o sea para la corporación Cornare, eh, para el cuerpo de bomberos y, y todo lo que es la parte de recaudo de, esta, de predial que se va para esas corporaciones no se tienen en cuenta en el municipio. En ese año el municipio tiene también una deuda pública la cual a noviembre del 2020 tenemos una deuda de 1.417.353.958 pesos. Está distribuido en el préstamo del IDEA y préstamos del Banco Agrario. En el IDEA debemos 33.855.858 pesos. Y en el Banco Agrario... 1.399.625.000. Estos empréstitos son creados desde años atrás porque son para proyectos agrícolas, el proyecto de velo de novia, el proyecto del parque y el proyecto de una infraestructura de una placa polideportiva. Eh, a nivel de funcionamiento, de gastos de funcionamiento, es del nivel central. Eh, el municipio cuenta con todas las nóminas al día, con todos los impuestos al día, todo lo que es la parte de pensionados y de jubilados del municipio están al día, con todas sus mensadas y todas las competencias de ley. El mayor los impuestos ese año a nivel municipal, con corte al 30 de, 31 de octubre del 2020, tenemos que por impuesto predial se han recaudado. 243.622.299 pesos, de los cuales equivalen al 89.73% de la ejecución o de lo esperado por recaudar en el año. El impuesto de industria y comercio se, reca se han recaudado 184.572.224, que equivale al 51.58% del presupuesto que se esperaba recaudar en el año 2020. Es de aclarar que este año, en el 2020, el impuesto por impuesto de industria y comercio ha rebajado mucho, mucho, mucho a nivel municipal porque muchos negocios han dejado de funcionar, han cerrado establecimientos, unos se han atrasado, pero aún así desde la secretaría se tiene lo que es los acuerdos de pago. Aquí los invitamos también igual a todos para quien tenga estas deudas se acerquen y hagan sus acuerdos de pago, que desde acá no, no se les ha negado esa oportunidad y estamos bien antes de llegar a los cobros coactivos, porque esto puede acarrear multas sanciones y hasta cierre de los establecimientos. La autovolación de ley 17, que es el gasto de funcionamiento. Hola. Eh, unos ingresos corrientes de libre destinación del año 2019 de 1.903 millones mil pesos, esto va en miles, eh, y para un gasto de funcionamiento de 1.423.635 da un indicador de ley 617 de 74.81%, eso significa que estamos en cumplimiento de la ley 617 para un, ser un municipio solvente. Eh, igual tenemos la capacidad de endeudamiento, aún así, por lo mismo queremos eh, enfatizar que en los próximos años vamos a hacer actualización con catastro multipropósito, con enfoque multipropósito, eh, tenemos esto en gestión con la gobernación. La gobernación de Antioquia nos tiene en cuenta para las vigencias futuras lo que son nuestros proyectos macros y que son de cumplimiento para todos los municipios. Eh, vamos el próximo año con Catastro Multipropósito y vamos con la titulación de predios porque el municipio tiene aproximadamente entre 20 y 27 viviendas sin titular y desde esta administración queremos hacer la titulación de predios de estas viviendas y hacer todo lo posible para que cada uno tenga su propia escritura y su propia posesión. De esa manera, desde la Secretaría de Hacienda, seguimos unidos por Alejandría construyendo territorio. Eh, soy Ana Lucelia Guinaga Vidales, eh, ingeniera civil de profesión, secretaria de Planeación, Obras Públicas y Vivienda eh, De conformidad con nuestro manual de funciones, la Secretaría de Planeación se enmarca básicamente en tres funciones primordiales que son planeación del desarrollo, desarrollo económico y desarrollo ambiental eh, acorde a la estructura del plan de desarrollo, la Secretaría de Planeación se encuentra enmarcada en la línea estratégica 5, Alejandría, con infraestructura para el desarrollo. Esta línea estratégica eh, está contemplada en cinco componentes, que son vivienda digna, infraestructura vial, infraestructura física ordenamiento territorial, equipamiento sostenible del territorio. Los proyectos que se han ejecutado en la vigencia 2020 básicamente fueron eh, los diseños del Centro Vida, eh, construcción de un tramo de alcantarillado de aguas pluviales en la calle 19, eh, mantenimiento a los caminos de herradura, mantenimiento manual a las eh, 47 kilómetros de las eh, vías terciarias que tiene el municipio adicional al mantenimiento rutinario que se realiza cada año a los 47 kilómetros de vías que tiene nuestro municipio unas vías que están debidamente codificadas. Eh, este, dentro de estos proyectos que se ejecutaron hubo eh, una inversión de 450 millones de pesos beneficiando a 4.657 habitantes tanto de la zona urbana como rural. Eh, los proyectos que tenemos para ejecutar en la vigencia 2021 eh, son los proyectos que se firmaron en las jornadas de acuerdo con la gobernación de Antioquia. Eh, estos proyectos son demasiado importantes para el desarrollo de nuestra comunidad alejandrina. Tenemos la construcción de 100 viviendas nuevas en la zona rural y urbana, el mantenimiento de 100, eh, mejoramiento, perdón, de 100 viviendas en la zona urbana y rural. Otro proyecto también muy importante es Antioquia se pinta de vida que también se firmó dentro de los proyectos de la jornada de acuerdo, la construcción del centro vida como les mencionaba en esta vigencia 2020 se realizaron los estudios y diseños y en la vigencia 2021 se va a realizar la construcción del de centro vida como tal. Adicional, también el próximo año vamos a ejecutar 1.4 kilómetros de huella en la vereda San Lorenzo y la, el mantenimiento rutinario que se realiza cada año a los 47 kilómetros de vías eh, terciarias que tiene nuestro municipio. Es decir, que para la próxima vigencia desde la Secretaría de Planeación se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los alejandrinos, en todos los proyectos de infraestructura que vamos a desarrollar. Adicionalmente, estos proyectos están enmarcados en nuestro plan de desarrollo, apuntan también al cumplimiento de las metas de nuestro esquema de ordenamiento territorial.